Primero, yo soy uh, sí, uh, tibetano, ¿vale? En ese vi esta vida, soy tibetano. <ríe> mi sangre mi alma es del de Tíbet, he nacido en Tíbet. Y segundo, soy monje, ¿no? Monje budista. <ríe> y tercero, yo puedo decir soy español, ¿ok? Sí. La tercera vez, bien. En este caso, que nada, mi, mi trabajo, mi labor es para, ¿verdad?, que defender, defender la, de los derechos humanos del pueblo tibet, y solidaridad de mis, mis sí, pueblo del Tíbet, incluso, y preservar la identidad tibetana, su cultura, su filosofía, eso es la que sí. Pero mi trabajo no es para que haga, hacer más budistas. Y después, no sé, una y otra razón, todos los tibetanos han decidido elegir a mí, número uno, del diputado de tibetanos de Europa. Y en el caso de que mi trabajo yo soy monje, sigue, aunque diputado, dice, gente dice que, uy, uh, diputado, diputado, para mí más importante es ser monje. <risa> y mi trabajo uh, es, sigo, como, no soy político, pero soy también poco luchador <risa> de, la, de los derechos humanos y la verdad que intentar ayudar a mi pueblo, ¿no? En este caso, nada, no soy fanático. Esto significa que de que sufrimiento represión del gobierno chino al pueblo tibet ya lleva 53 años y el gobierno chino no está cambiando nada uh, sobre la libertad de religión educaciones y es verdad que uh, derechos humanos no respeta en tibet ni en china y después sobre todo hay muchas violaciones de derechos humanos y que nos sirvió a nivel cultural, a nivel religión en Tíbet. Por eso es la, sí, el símbolo de que tibetanos están viviendo bajo de represión, miedo y sufrimiento de 53 años. Por lo tanto, lástima y cada vez hay más tibetanos jóvenes está están autoimolando, a pesar de que el budismo decimos que la vida humana es muy preciosa, ¿no? la Vida humana tiene mucho valor. Tenemos que vivir dignamente y hacer las cosas muy positivamente para contribuir a la paz mundial y pero verdad que esos jóvenes tibetanos mayoría son monjes y monjas. Es la, la verdad que es una señal de que a través la Uh, sí, una, una acción pacífica. Un lado, sí. Porque a veces de matar a los chinos, ellos mismos, ¿verdad?, que uh, perdiendo su vida. Es una otra acción, pero lastima. El gobierno chino está contando mucho cuanto chino al mundo. Y diciendo de que todos las porque uh, pasa, es la Dalai Lama, es la primera culpabilidad. Y. ¿Por qué Dalai Lama inspira a los jóvenes que muera Y eso es absolutamente falso. Uh -huh. uh, este gobierno chino tiene mucho miedo. ¿Qué va a pasar a los tibetanos? Porque la, en, en China, ¿no? en China, Gran China a un lado, ¿verdad? Que, pero hay muchos uh, uh, pueblos. Uh -huh. uh, represiones, uh, sí, ¿eh? como Ugures, Xinjiang, los tibetanos no está contento con el gobierno chino, ¿no? Y, y en el caso que uh, los, incluso propios chinos está empezando a levantar, ¿sí? manifestar o demostración al, contra el gobierno chino. Después ahora los tibetanos también siempre pacíficamente, ¿no? Siempre pacíficamente está haciendo muchas manifestaciones. Y después el gobierno chino tiene mucho miedo. No, hay muchas cosas que está pasando el gobierno chino en Tíbet, pero internacionalmente todo calla, Ajá. silencio, porque todo el mundo está interesado Ajá. sobre el mercado China, en China, y uh, de verdad que no valoran nada internacionalmente, el valor de la, uh, no sé, como de la vida. Y también la espiritualidad y derechos humanos son segundo plano. Y primero es negocio y mercado China, pero es lo, internacionalmente está muy uh, silencio y está callado. <ríe> parece mucho porque ONU, pero un lado, ONU, encima de ONU, número uno, ¿quién es China? <ríe> ¿Sí? ONU tiene mucho uh, título, parece que sí. Uh, suena muy bien ONU, pero ja, si no mueve China, ¿quién es ONU? Muy difícil. Yo no soy nada, pero yo estoy trabajando con ONU, ¿no? Pero no vamos a perder nuestra esperanza. Siempre, sí, uh, con mucha <risas> esperanza trabajamos, pero ONU no tiene, uh, no tiene mucha... Uh -huh, Uh, palabra para decir hasta que China no abre la boca y no hay mucha esperanza. Uh, sí, hace muchos años, Dalai Lama y gobierno tibetano no estamos pidiendo al gobierno chino independencia del Tíbet, no. Estamos pidiendo autonomía del Tíbet. Tenemos, sí, camino medio se llama, ¿sabes? Camino medio. No estamos pidiendo, no estamos luchando independencia del Tíbet. Estamos pidiendo de verdad que libertad de los humanos del Tíbet y autonomía que tenga nuestro, que libertad de educación, de rezo. Y ahora mismo en Tíbet, Dalai Lama Foto es prohibido estos días. Y después el gobierno chino dice que libertad de religión en Tíbet, en China. Si no, si no puede uh, tener fotos de Dalai Lama en su casa, en su templo, donde está la libertad de religión. Bien, en el caso, ok, en uh, uh, Tíbet, y después, uh, ahora, um, in, lo, todos los tibetanos, ¿verdad? los jóvenes y los mayores, está uh, pensando que vuelva Dalai Lama al Tíbet. Eso es la, uh, ahora, todas las autoimulaciones que está haciendo. Antes de morir, y este cuerpo está quemando, a veces decir que, por favor, que sálvame, ellos mismos dicen, larga vida, Dalai Lama, y vuelva Dalai Lama al Tíbet. Esos jóvenes, demasiado, ¿sabes? Eso como es para, cuando vemos esto, para llorar, que lastima. Entonces, en el caso, es la, la mayoría de ellos está pidiendo, ¿verdad? Que no piden más, solo libertad del Tíbet. Ajá. En el caso de que todos los tibetanos ahora, el gobierno, tibetano, el gobierno chino dice que los Dalai Lama y tibetanos están um, pidiendo independencia al Tíbet. Pero no, no. Dalai Lama está pidiendo que por favor que no más. No más. Pero en Tíbet no. Un lado escucha a Dalai Lama, otro lado no tiene re otro remedio. Otro remedio. Porque todos los jóvenes, ella muere. Yo también muero. Él también ya quemó. Yo voy a quemar. Ahí. Eso es peligroso. Estamos pidiendo que, por favor, los tibetanos jóvenes que vivan dignamente, pero no morir. Estamos pidiendo, pero estamos distancia. Ellos viven bajo de represión. Desde aquí nosotros pedimos. No llega el mensaje. Apoyando al tíbet no es político solo. Apoyando al Tíbet es como... Así, apoyando a, a un pueblo que está sumergido, ¿no? un pueblo que está sufriendo. Y después, que Tíbet, no, no podemos vender nada al mundo, vender económicamente nada, pero Tíbet podemos contribuir algo de una cultura, una filosofía bastante humana, que el mundo sea mejor, más feliz, más armonía, con naturaleza, vivir uh, respetando al uh, medio ambiente, Madre tierra, etcétera, Y vivir con, como gran hermano, ¿sabes? entre todos. Y vivir con eso es la que los tibetanos tenemos una filosofía, esto. Así que, nada, <risa> yo pienso que Tíbet no va a desaparecer. Tíbet va continuando, continuando, continuando. A pesar de que hay mucha represión del gobierno chino, pero Tíbet no va a desaparecer. Gracias al de Dalai Lama, cada Tíbet está viviendo más y más. Muchas gracias. <risa>